Matías Villarruel y tres compañeros más, eh, compañeros de ruta y de viaje están cumpliendo una travesía, un sueño, una aventura que, que nada nos genera un poquito de envidia y también alegría y queremos conocer un poco qué es lo que vivieron en estos días. Eh, estamos hablando de, de uno de los ciclistas que, que ya está en Qatar para alentar, bancar a la selección. Eh, gracias Matías por atendernos. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por invitarme Bien. a hablar. Bueno, ¿cuándo llegaste? ¿Qué, ¿Dónde estás? Contanos. Eh, bueno, ahora estamos en Qatar. Llegamos hace dos días y todo una locura, la verdad. Eh, fueron, Yo me uní con los chicos en Egipto y fue una ruta muy áspera. Eh, en los últimos días... Eh, estuvimos haciendo unos 150 kilómetros por día en Arabia Saudita Y finalmente llegamos, eh, nos recibió un montón de gente hermosa de, de, de Qatar De indios que son todos hinchas de Argentina Y muchos argentinos, así que muy hermoso todo Bueno, este proyecto eh, que es de todo a pedal Nace con Lucas, que es el, el que lo creó, digamos Él se fue a Rusia, al mundial eh, hizo todo Latinoamérica hasta México y de ahí cruzó eh, el continente y siguió pedaleando hasta Rusia y después, bueno, se copó y decidió hacer este viaje a, a Qatar que Bien. era otra idea loca para muchos, pero con ya tenía este antecedente que había llegado a Rusia y demás y se sumaron Silvio y Leandro y empezaron a darle forma al proyecto, y bueno, yo me sumé acá al último, en el último trayecto. ¿Cómo es un día de, de, de esta travesía, o cómo fueron? Contanos uno. Uf. Bueno, el día comienza con El Despertador, que empieza con una música de la Air suite toco y me voy, ya <risa> empieza... <risa> empiezas a sonar la musiquita y ya sabes que bueno, te tenés que levantar. Eh, a veces te levantas muy bien, otras estás muy cansado y decís, ¿qué hago acá? Pero nada, siempre con buena onda. estiraba un poquito, yo por lo menos lo que hacía no estiraba un poquitito así, con la poca fuerza que me levantaba. desayunamos y empezamos a pedalear. Cargamos el agua, acomodamos la carpa, tenemos carpa y vamos durmiendo en estaciones de servicio dormimos en el desierto, por ejemplo, y muchas veces, últimamente, estuvimos do, durmiendo en mezquitas, así que no necesitábamos armar la carpa, pero armamos todo, lo subimos a la bici y empezamos a pedalear. cuánto kilómetros por día, ponele? ¿Promedio ahí o no? Sí, eh, te tiro el promedio de Arabia Saudita, que fue como el más áspero, el trecho final, como queríamos llegar el día 7 acá a Doha, que nos estaban esperando con un banderazo, Tuvimos que hacer alrededor de 150 kilómetros por día y fue la verdad un... gran desafío. Yo le decía a los chicos que para mí era como una ceremonia porque era... 15 días fueron de hacer 150 kilómetros. Un día hicimos 198 kilómetros y es como... tu mente, tu cuerpo y tu alma tienen que estar alineadas para decir sigo, sigo, sigo, porque tenés que seguir sí o sí. Lo que no haces un día eh, lo va a tener que hacer el otro. Entonces... Claro era seguir y seguir. Casi un esfuerzo de alta competición, o no, no sé, vos por ahí tenés un poco más claro, pero a mí me, yo lo pienso y es mucho, ¿no? Sí, sí, fue muchísimo. Yo la verdad, eh, no ando no en bici nunca. El último mes que anduve en bici fue como a los 18, por decirte, y nunca hice más de 15 kilómetros. Me sumé este viaje y empecé full. Sí, soy deportista, de juego al rugby de toda mi vida, entonces algo me quedó de tengo, sociedad del deporte y me encanta. Eh, pero sí, 150 kilómetros por día fue muy duro. Eh, y bueno, el desierto nos ayudó mucho a la gente también. Para sobrevivir con el calor y demás. Eh, la gente nos iba dando agua, nos iba dando comida, así que eso fue de gran ayuda para el Claro, veía o leía ahí que, que comentaban que pronto estaban en. en... En la bici pasaban por el lado de elefantes, de cebra, bueno, en regiones ahí de las sabanas, supongo, ¿no? Eh, escenarios muy distintos, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno, eso fue parte de más de los chicos. Yo no lo pude compartir esa parte, pero mm. sí pasaban al lado, así, no sé, a 100 metros de, como voy a decir, de cebra, de elefantes, eh, jirafas. Están todas las filmaciones, los chicos están haciendo un documental. Ahora yo también mm. me sube, Tienen todo filmado y... Eh, grandioso, grandioso, y están los animales libres, sino que están en un zoológico o algo de su hábitat. Mm. Y el encuentro ahí, o, o el choque cultural, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿O no fue tanto? Eh, para mí fue, sí sí fue tanto, ya ahora como lo renormalicé. Yo me sumé con eso en Egipto, apenas me bajo del avión, veo a una señora toda tapada, solo se le veían los ojos, mm. y fue como que... Uh, me llamó re la atención de decir, no, o sea, ¿a dónde estoy yendo? Aparte, como lo que se escuchaba, Arabia Saudita, ta, fui a Egipto y ya era como que el país más pero de entrar era Arabia Saudita. Era lo que habíamos escuchado. Entonces yo digo, va a estar muy duro Arabia Saudita. ¿De Egipto bien, eh, todos aman a los argentinos. mira Mucha gente, se escucha mucho en Argentina, o yo escucho de amigos, gente que conozco, o leo, que según los argentinos, nos odian en todos lo, los lugares, y por mi experiencia, viajando, o sea, decís si sos argentino y si te abren todas las puertas, la gente te, te abraza, de, Diego, Diego, Maradona, Messi, y después te tiran a algunos, no sé, Vanega, eh, no sé, el Piojo López, te tiran así, te tiran a Menem, nos tiraban acá. <risa> eh, y nos abrieron muchas puertas eso, el choque cultural también en Arabia Saudita, pensamos que iba a ser como... fue fuerte, porque es otra otro mundo, digamos. Uh -huh. eh, y pensamos que iba a ser como más hostil, por decirlo de alguna manera, y no, la verdad que, por lo menos de nuestra experiencia siendo hombres, eh, fue muy buena. Siempre nos invitaban nos invitaba a la gente a comer a su casa, se medio que se sentían mal porque nos invitaban a dormir, nosotros decimos no, tenemos que seguir haciendo kilómetros, y... No, pero quédense, vamos mañana a hacer esto Pasado esto y todo, nos querían invitar Bien. Eh, Fue muy lindo eh, A ver, me, me comentabas recién que vos jugaste al rugby Digo, más allá de que claramente están llegando a Qatar para, para el Mundial No sé, el fútbol es algo que te mueve o, o era la aventura esta ya de por sí Que, que es una buena excusa, ¿no? O el fútbol sí, no, te el vuelve fútbol, loco y el Mundial te pareció como Nada, increíble ir a verlo o ir por lo menos a presenciar, eh, estaré, estaré ahí. El, sí, perdón, perdón, que me sí. corté. Eh, el fútbol me encanta, me mm. encanta, disfruto mucho. Eh, disfruto mucho de jugar al fútbol, disfruto mucho de ver fútbol y me encanta eh, Leonel Andrés Messi, lo, lo amo, <risa> admiro mucho. Eh, la posibilidad de venir a verlo, me gusta mucho la aventura, entonces también la posibilidad de unir todo esto, estas pasiones de la aventura, el viaje, ir filmando, haciendo contenido, conociendo diferentes culturas, y mostrar y compartir el viaje, y encima tener la posibilidad de ver a Messi, eh, fue... es un sueño. Por eso vinimos, y, y bueno, estamos acá. Bien. ¿Pensás ir a la cancha? ¿O piensan ir a la cancha? ¿Tienen entradas? ¿O ya con estar ahí en el ambiente...? Queremos todo. Queremos ir a la cancha. No, queremos ir a todos los partidos. Hoy no tenemos ninguna entrada, ni una sola. Eh, sin embargo, todos los, nos vienen pasando cosas muy, muy lindas y estamos, a, estamos ya, entramos en el modo de atraer, viste cuando dicen, vos pensás positivo, pedí, pedí, pedí, viene, bueno, así fue todo, de tío, de, de, de, de, de, de, de, de cierto, que decíamos, vamos pedalando decíamos, uh, quiero un pan con queso, quiero un pan con queso, no, muero por un pan con queso, frenado un camión, pan con queso, quizás era como un jueguito. <risa> Eh, quiero una Pepsi de helada, Pepsi de helada, caía la Pepsi de helada. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero con las entradas. Eh, además de pensarlo y querer atraerlo como un jueguito, también estamos tirando todas las balas, todas las estrategias que podemos hacer. Hicimos un video motivacional, para, mostrando todo el viaje, para que llegue a los jugadores. Eh, estamos haciendo ruido, saliendo en varios medios acá, en Qatar, en Argentina. Eh, entonces ya la gente... Acá ya somos famosos, más o menos, en Qatar. Es eh, muy gracioso porque es como, eh, loco, vinieron, Messi, nos salgamos una foto con vos. Ya nos conocen, entonces es como que sí, sí creemos que vamos a tener todas las entradas y estamos muy ansiosos por eso. Bien, a ver sí. quién, quién te dice que Messi se quiera sacar una foto con ustedes, ¿no? Me muera. Bien, o que lo reciban, ¿no? Estaría muy bien, la verdad, que se pegaron un esfuerzo para ir a alentar y a bancar. Sí, yo, no, seguramente nos van a recibir, porque la verdad que sí, hicimos un gran esfuerzo y, y un esfuerzo, el viaje es sano, o sea, creo que lo merecemos. Nosotros queremos ir, lo que hablamos siempre, mucha gente en las redes sociales nos dice eh, bueno, ya van a llegar a la foto con Messi, la foto con Messi, y nosotros la verdad que lo, lo que hablamos siempre, como una foto, sí la queremos, porque va a ser el recuerdo, pero queremos ir y decirle... Leo, gracias, gracias hermano, gracias por todo, gracias por gracias por todo, infinito que siempre charlamos que lo que Messi nos genera fuera de la cancha hace que lo que él hace adentro sea chiquito, sea poquito, imagínate lo que, lo que nos genera, digamos, se lo queremos Bien. agradecer. Bien, papás ahí si se cae alguno, que hay muchas lesiones, alguien te dice, no, está para ponerte los cortos. <risa> <risa> <risa> Estoy súper sí. fuerte. Eh, ahí están en Qatar, bueno, y me mostrabas un poco, quizás ¿no? eh, sería interesante ver, te en una habitación en un predio de la FIFA, mostrarnos un poco qué, qué, dónde están durmiendo. Bueno, recién llegamos, nos dieron esto porque nosotros, te cuento, vinimos a Qatar, sin alojamiento, nos recibieron todos, nota, nota, nota, nota, y se empezó la gente, y eran nosotros cuatro sin alojamiento, le preguntamos a un indio si podíamos dormir en su bote, apareció una chica nos invitó a la casa, y ahora nos consiguió este lugar, estas son habitaciones que hace la FIFA. Te muestro ahí. Vamos bien. a ver dos acá. Dos camas, de condicionado. Y a ver el claro. predio, mostrarnos también un poquito... Dale. Muy bien, están de lujo. montarnos un poco ahí el sí. predio, ¿eh? así. Dale. Este es el predio, ¿no? Eh, bueno, hay una pantalla gigante, son todas, te, te voy caminando un poquito porque son todas casas. Como 5.000 casas, 5.000 habitaciones, digamos. Bien. ¿Y para quiénes son? ¿Cuál es la idea de, de que ahí pare quién? Bueno, Qatar es muy chiquito, es la mitad de Tucumán. Me parece que se sí, te, te está yendo la señal, eh, no puede Matías. Pagar. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Va y viene, va, y va y viene, viene, pero dale, Cuando contanos, contanos, contanos. ¿Escuchás ahí? Sí, sí, sí. Bueno, mucha gente que no tiene para pagar el hotel, por ejemplo, va a venir a lugares que son baratos. Eh, son cuartitos simples, muy, muy lindos y chiquitos gente ahí para ser el fanfest es para los, los fans mirá mirá vos es como una pequeña ciudad de, de hinchas Bien, ¿no? exactamente Bien. bueno Matías que sea amable que, que puedan ahí tener esa foto y el saludo y alguna entrada para entrar para a la entrada de selección quizá eh, podamos volver a hablar con más suerte en alguna instancia avanzada del mundial ¿Sí? se quedan hasta el final ¿no? Vale. Nos quedamos hasta el final, nos quedamos hasta el final, así que vamos a estar compartiendo eh, toda nuestra experiencia, contigo viaje somos viajeros, somos eh, aventureros y vamos a estar compartiendo nuestra experiencia todo, de paso las redes nuestras, eh, arroba todo pedal, arroba viaja con cabeza y arroba viajero intermitente, ahí vamos Bien. subiendo todo, todo todo, un día dormimos en casa, el otro en un hotel y así va a ser la, todo. Bien, y ahí la gente también va a poder aportar ¿no? a la causa porque obviamente necesitan de una mano de, de todo el mundo para poder seguir con la aventura. Sí, sí, la, la forma de colaborar es con... Eh, está colaborando mucho la gente con cafecitos, por ejemplo, eh, también comentando, compartiendo los videos, también se ayuda muchísimo, así que nos esperamos y que la idea es compartir esta experiencia buenísimo gracias. gracias Matías por compartirnos justamente esta experiencia esta aventura suerte y a ver si si nada en un mes y medio más o menos te estamos viendo volver en el eh, con la copa dale muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos hablando gracias Adiós. Matías un abrazo De chao